Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En digital, el programa Pori para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Kaizen es el nombre del podcast del invitado que traemos hoy, y este término resume muy bien gran parte de la entrevista y también el contenido de este súper recomendable podcast. Kaizen es un término japonés que se forma por la unión de dos kanjis. El primero es kai, y significa cambio o la acción de enmendar, y el segundo es zen, que significa bueno o beneficioso. Uniéndolo en un, un solo término nos queda kaizen, que significa cambio a mejor o mejora continua. Este concepto surge en Japón durante los años 50, como una especie de fusión de la inteligencia emocional oriental con la inteligencia racional de los occidentales. Durante estos años, los militares estadounidenses habían ocupado el país y llevaron consigo expertos en métodos estadísticos del control de calidad de procesos, que calarían en los métodos de trabajo para la industria en años venideros, y también se fueron mezclando con algunos aspectos de la filosofía más estricta japonesa. Uno de los grandes ejemplos del Kaizen es el conocidísimo modelo productivo de Toyota, eh, que seguramente alguna vez hayas escuchado hablar de él porque se espera en este modelo que cualquier persona de su equipo pare la línea de producción si encuentra cualquier elemento anormal y junto a su supervisor eh, pueda sugerir mejoras para resolver el problema en cuestión, iniciando lo que se llama un proceso de Kaizen o un proceso de mejora. Este proceso suele definirse con las siguientes fases: primero planificar, luego hacer, luego comprobar y luego actuar. Y muchas veces se acompaña con un proceso para encontrar cuál es la causa del problema y para ello se siguen el esquema de los cinco porqués, pues como una forma de análisis del problema en profundidad. Por ejemplo, si nuestro problema es que nuestro coche no arranca, nos preguntaríamos un primer por qué? y la respuesta podría ser que la batería se ha agotado. Volveríamos a preguntarnos ¿por qué? En este caso, acerca de la batería. Y contestaríamos que el alternador no funciona. ¿Por qué la correa del alternador está rota? ¿Por qué la correa no se sustituyó en el momento en el que se debía? ¿Por qué el coche no se está cuidando de acuerdo a las sugerencias del programa de mantenimiento? Así se permite llegar al trasfondo del problema y no quedarnos como solemos hacerlo simplemente en la superficie. Más allá de todas las metodologías de trabajo y multitud de aprendizajes que se podrían sacar de aquí, Kaizen es también una forma de enfrentarse a la vida. Ser curioso, buscar los porqués de las cosas que nos rodean, buscar mejorar en cada una de las disciplinas que nos importan o que son importantes en nuestro día a día, son sinónimos de ser una persona Kaizen. En Kaizen, el podcast de Jaime Rodríguez, nuestro súper invitado de hoy, se sigue este enfoque, y cada episodio es un aprendizaje sobre alguna faceta práctica de nuestro día a día. Una píldora para ser mejores en nuestra forma de pensar, en nuestras finanzas personales o en nuestra forma de enfrentarnos al mundo. Está tan bien preparado y el contenido es tan sumamente interesante que, en mi caso, desde que descubrí el podcast me lo empapé enterito en menos de una semana, y eso que ya llevan una temporada entera y están a puntito de salir la segunda. Antes de que nos empecemos a poner un poquito kai-sense, me presento por si eres un recién aterrizado a este podcast. Yo soy José Carlos Cortizo, corti para los amigos, y soy cofundador de Brainsins y colaboro en empresas como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Si te gusta lo que escuchas, bueno, pues estírate un poquito y déjanos una reseña o una review en iTunes, en iVoox o el reproductor de podcast que estés utilizando. Que sepas que desde nuestra página web también puedes acceder a las notas del episodio y suscribirte a nuestra brutal newsletter semanal. Esta semana quería aprovechar para hacer un anuncio especial, un pequeño inciso, pero que creo que os puede interesar a muchos de vosotros. Desde Fotografía e-commerce hemos lanzado una brutal guía para vender más en Instagram gracias a la fotografía. Son 71 páginas donde se cuentan muchísimos consejos, tanto estratégicos como prácticos, y un montón de, de ejemplos de, de marcas que lo están haciendo muy bien para que le puedas sacar el máximo partido a tu cuenta de Instagram para vender más. Descárgate esta guía gratuita accediendo a la URL en punto digital barra Instagram. Repito, en punto digital barra Instagram. Y desde ahí se te redirigirá a la página de fotografía e-commerce donde te puedes bajar la guía. Nos ponemos ya en modo Kaizen y empezamos a exprimir al gran Jaime Rodríguez de Santiago, que además de podcaster ha sido emprendedor, general manager de BlaBlaCar en España, Portugal y Alemania y ahora es general manager de FreeNow, lo que muchos de nosotros todavía conocíamos como Mike Taxi y que ahora ha cambiado su nombre. Pues eh, eh, Jaime es general manager de FreeNow en España. Jaime es todo un crack y una fuente de inspiración, así que ¡adelante entrevista! Hoy estamos con Jaime Rodríguez de Santiago, que, al que conocí en un evento que organizaba Javier Martínez sobre Okiars y dijo que tenía un podcast, Kaizen, y dije, bueno, voy a, cu a curiosearlo. Y desde entonces me he hecho fan absoluto de, de este podcast, que ya hablaremos de él, que son podcasts de aprendizaje continuo, y además ahora es, eres General Manager de out lo que era MyTaxi, por si alguno no lo conoce, y además has tenido una experiencia como emprendedor, has pasado por BlaBlaCar, es una persona con muchísima experiencia y muchísimas tablas. Jaime, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti y por escucharme, a ver qué os puedo contar. Pues nada, hoy vamos a aprender muchísimo porque eres una persona que, como demuestras en tu podcast, te gusta aprender continuamente uh -huh. y hoy te, vamos, vengo para exprimirte y sacar muchos aprendizajes. Como siempre, nos gustaría conocer tu historia desde el principio de los tiempos que, y, y tu eh, primera etapa como emprendedor. Cuéntanos. Incluso un poco antes que eso. Yo siempre digo que, que me he tirado toda mi vida en el sector eh, tecnológico, pero toda mi vida literal porque fui un friki desde pequeñito. Y, y descubrí casi de rebote la, la tecnología. Mis padres, eh, que eran eh, medio hippies, y de, mi, mi padre era de bellas artes y mi madre de filosofía, eh, pues por a, a, avatares de la vida decidieron un día comprar un ordenador, no sé muy bien aún por qué, porque no le hicieron ni caso. Y ahí teníamos un 386 en el año, esta era el año 89, 90, yo tenía 4 o 5 años. Y aquello, por algún motivo extraño, me fascinó. El hecho de encender una pantalla, tocar un, una comandos y que pasaran cosas, como que me atraía mucho. ¿no? Y ahí eh, empecé a programar muy, muy pequeñito, con 5 o 6 años, con un lenguaje de programación que había para niños, que se llamaba Logo, que era básicamente una tortuguita, que le decías avanza 20 pasos, gira 90 grados a la derecha, tonterías así. Y desde entonces me encantó la tecnología y, y siempre viví muy pegado a eso. ¿no? Eh, luego estudié casi por deformación y sin excesiva vocación, pero, pero me gustó. Estudié Teleco Um, y al final de Teleco empecé, pues mi primer trabajo de verdad fue, en, empecé en una startup directamente, eh, una startup que se llama PhilAps, que no es muy conocida por el gran público porque es una startup B2B de un sector muy específico que es el Telco pero que básicamente lo que hacían y lo que hacen es eh, Big Data para, para empresas de telecomunicaciones Orange, Telefónica, etcétera y lo que hacían es analizar en tiempo real el, todo el tráfico que pasa por sus redes wow. para hacer perfilado de, de, de clientes etcétera y que de hecho fue adquirida el año pasado por Samsung. Es una empresa española eh, que siempre se, algún caso de éxito tenemos por ahí se nos olvida. Y, y es cierto que no duré demasiado allí, no por nada, porque era un sitio maravilloso en el que estar, pero me di cuenta de varias cosas. Yo allí estaba trabajando de ingeniero de preventas, um, pues haciendo un poco de todo, que es un poco lo que he hecho siempre, la verdad. Eh, pero, pero me di cuenta, uno, que se me daba fatal vender y que no me gustaba vender y que lo de llamar a la gente y, decir, y perseguir a la gente me costaba mucho. Y dos, que yo tenía más vocación B2C que B2B y además… Eh, no, el sector telco, pese a que había estudiado telecomunicaciones, no me quería pasar el resto de mi vida vendiendo equipamiento de red, ni software de red, ni, ni nada de eso. ¿no? Um, así que coincidió cuando llevaba allí, creo que 8 o 9 meses, eh, me, me llamó un amigo mío de la carrera y me dijo, oye, tengo unos compañeros que están montando una empresa, yo sé que yo antes de esto había intentado sacar algún proyectillo durante la carrera y tal, um, yo sé que a ti te gustan estos temas, ¿por qué no los conoces? Y, y quedé con, con dos personas, que eh, uno era el CEO por entonces de, de esta empresa, que se llamaba 6.0, ahora explicaré un poco qué hacíamos, um, y el otro era Roberto Heredia, que es el fundador de Muroexe, y por entonces era CEO de 11.870, y era uno de los socios en el proyecto, y, y la verdad es que me, me tiré de la piscina sin pensármelo demasiado y seguramente sin haber hecho eh, la due diligence personal que tendría que haber hecho respecto a los riesgos, a lo que estábamos haciendo, a, si, a qué cosas tenían sentido, cuáles no… Pero lo hice porque me apetecía mucho. Eh, tenía, creo recordar, esto año 2009, pues eso, 25 años. Ah, dije, bueno, mira, es el momento de arriesgar, etc. <risas> Quizá no era el mejor momento, dada la situación económica del país, eh, cómo empezaba a ser la situación del país y en general del mundo, pero, pero bueno. Y, y allí, allí que fuimos. 6.0 era, era un proyecto de periodismo ciudadano, era una plataforma de contenidos eh, donde desarrollamos mucha tecnología, seguramente más de la que necesitábamos, Um, para, para que cualquiera pudiese escribir artículos. Y empezamos por un vertical, el de deportes, por eso se llamaba 6.0, um, y la idea era poderlo replicar en diferentes verticales y acabar generando una especie de eh, red de contenidos, uh, de la misma forma que existían las redes de blogs, pues tener una de periodismo ciudadano. ¿no? Era un proyecto muy bonito, llegamos a tener... Eh, relativo éxito en audiencias, si mal no recuerdo, algún mes superamos el millón de, de visitas, etc., eh. uh, pero fracasamos en varias, en, bueno, en un montón de cosas, pero probablemente fracasamos en la cosa más importante que era generar dinero. Eh, aquello duró fue una aventura que duró tres años, una aventura larga, eh, una aventura de emprendimiento dura, la verdad, eh, de la que me llevo muchas lecciones y ahora podemos comentar algunas, pero, pero también me dio oportunidades que no habría tenido de otra manera. ¿no? Me dio la oportunidad de eh, no, no voy a decir liderar porque no era el único líder, aunque tenía un rol que llamamos COO, que cuando eres ocho personas, el COO es, es el, el, el chico de los recaos. Pero, pero sí un poco, eh, eh, pues intentar eh, en algunos aspectos sí liderar al equipo, con, siendo además el más jovencito del equipo, eh, eh, relación con inversores, relación con posibles compradores de la empresa… Eh, sobre todo en relación con comprobar cosas y que no funcionen, y darle vueltas, intentar monetizar, todo ese tipo de cosas. Y aquello al final se terminó, yo creo que por, un poco por agotamiento de todos, eh, en particular el mío, me quedé sin pasta. Eh, durante mucho tiempo estuvimos sin cobrar y yo ya me quedé sin ahorros y hubo un momento en el que, en el que eh, decidí pues eso, eh, empezar a, verme, a buscar eh, la vida y ganarme la vida de otra manera. Um, y, y, bueno, aquello, bueno, eh, luego te cuento más cómo evoluciona. ¿Crees que a lo mejor estirasteis mucho o, o tardaste mucho en tomar la decisión de, de esto no tiene sentido? Yo, una de las reflexiones que me hago, y alguna vez lo he comentado eh, en, en mi podcast eh, con algún invitado, es eh, creo que a veces valoramos la importancia de saberse rendir a tiempo. Eh, eh, yo, en parte, y esto es una reflexión muy personal y que cada uno puede puede valorar en la medida en la que entienda que le afecta, ¿no? pero yo en parte, sobre, quizá por mi juventud también, eh, me sentía muy definido por ser el emprendedor, yo quería ser emprendedor, yo me sentía que, que tenía ese papel que cumplir en la vida ¿no? y que era lo que era y eso y por circunstancias de la vida, yo eh, desde muy jovencito había tenido que afrontar distintos problemas familiares y tal y, y, y me había generado un sentimiento de que podía con todo. Um, y hay una parte que es muy sana del oye, voy a tener determinación, no me voy a rendir, voy a seguir, uh, pero creo que a veces nos cegamos a nosotros mismos en cuanto a eh, la importancia de lo que hacemos y la felicidad que nos trae, o, o incluso la eficacia de lo que estamos haciendo ¿no? eh, seguramente quiero pensar que con, con más experiencia eh, habría fallado más rápido, que es lo típico que se dice no eh, eh, si vas a fallar, fallar rápido quizá no, no supimos o, o, o no quisimos rendirnos a tiempo si bien es cierto que es que pasaron muchas cosas, que, que te, te van dando esperanza por contarte una cosa eh, tuvimos varios procesos de, de, de, pues de financiación, etcétera ¿no? y en uno de ellos teníamos a punto de firmar un contrato con un fondo de inversión, bueno, con una empresa que estaba controlada por un fondo de inversión uh, y el día antes de la firma nos llaman y resulta que el director del fondo de, de inversión se iba a dirigir una escudería de Fórmula 1, porque también estaba invertida por este fondo y que no podíamos firmar. Cosas de esas que dices, mira, esto es mala suerte y seguro que la próxima sale. Bueno, cuando llevas dos o tres de esas, a lo mejor lo que te tienes que plantear es que las cosas… Eh, si realmente tuvieses la atracción necesaria y los números necesarios, habrían sido más fáciles. sí Quizás, o sea, es muy complicado, yo creo, el punto entre la perseverancia que hace falta y, el, y, y el, lo Realismo. que hacen los americanos, ¿no? De, oye, si esto no funciona en tanto tiempo, lo dejo, que quizás es un, un exceso. Yo sí que, no sé si es tu caso, a mí me ha pasado a veces el, el, el no abandonar casi más por no sentirme fracasado que no porque realmente... Eh, hubiera una esperanza, porque al final siempre pasan cosas que te permiten tener una mínima esperanza, ¿no? Pero yo, yo creo que a veces nos condiciona mucho el, tú lo has dicho antes, ¿no? El, el yo puedo con todo, el no asumir pues que, oye, que a veces no pasa nada si no puedes con algo. Eh, yo, es una reflexión que me hice mucho en su día, porque además, eh, aquella experiencia emprendedora eh, también, pues como supongo que a muchos emprendedores eh, tuvo su peaje en mi vida personal, ¿no? Y me costó una pareja, una serie de cosas, ¿no? Y, y en, en aquellos momentos te planteas, oye... Eh, ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué de esto que he hecho tiene sentido? ¿Qué de esto que he hecho no tiene sentido? ¿No? Yo no, nunca tuve la sensación que fue no rendirme por miedo al fracaso, honestamente. Sí tuve más sensación de que fue ese, ese punto de arrogancia, de creer que puedes con todo... Um, que no voy a culpar a nadie, pero que en cierta medida también nos inculcan un poco en, en, en Teleco en particular. Por ejemplo, yo recuerdo el, una cosa que luego con el tiempo pensándolo me pareció una barbaridad, que eh, el día de, de, pues de bienvenida a la universidad nos dieron una charla el rector y dijo, eso es la élite de este país y tal». Y, y luego lo piensas y luego hablándolo con un amigo mío me dijo no no nos dijeron eso para prepararnos de las hostias que nos iban a dar en la carrera y que no nos decepcionáramos no pero pero yo creo que hay un punto de, de arrogancia que, que luego hablando con otra gente me ha dicho sí cualquier teleco que he conocido sois medio idiotas entonces no sé si somos medio idiotas pero sí que hay cierto punto de joder vienes sacando muy buenas notas toda tu vida has podido con determinados problemas tal te crees que vas a poder con todo y, y, y bueno un baño de realidad de vez en cuando tampoco viene mal más allá de esto, ¿qué otros aprendizajes vitales sacaste de este periodo de emprendimiento? Pues saqué aprendizajes vitales eh, financieros y empresariales, probablemente. ¿no? Eh, voy a empezar por los, los últimos, que me van a ser más fáciles, y luego voy a hacer los vitales a ver cuáles más se me ocurren. Eh, en términos empresariales aprendí muchísimo, ¿no? cometimos... Eh, de vez en cuando doy charlas y siempre digo que fue eh, la Academia de, del Error, ¿no? cometimos infinitos errores. Eh, el primero y el más evidente seguramente, eh, no tener un equipo suficientemente diverso, un equipo fundador suficientemente diverso y suficientemente complementario. Había mucho ingeniero ahí, lo cual acabó impactando en que una plataforma de contenidos tenía casi más importancia a la tecnología que los contenidos en sí mismo. Um, cometimos errores de falta de, de alineamiento entre nosotros en cuanto a cuál era la participación que cada uno quería tener en el proyecto, cuál era el compromiso de cada uno en el proyecto, etc. Um, yo mismo eh, tuve la inexperiencia de no saber sacar determinados pues, temas que necesitas discutir, cosas que hay que, que aclarar, que dices, bueno, somos socios o somos amigos, a lo mejor bueno, ya se arreglará, tal, ese tipo de cosas. Um, y en general yo creo que pecamos en exceso de, de una herencia de un internet que empezaba a dejar de existir, que era aquel de eh, oye, vamos a levantar financiación casi sin resultados, vamos a levantar financiación uh, sin un modelo de monetización claro, vamos a eh, enfocarnos en la tecnología, en tener una tecnología muy buena y, y aquel era un proyecto que a, a los cuatro meses de nacer tenía ocho, ocho personas trabajando full time, sin, sin generar ingresos. O sea, seguramente fuimos herederos de una época que ya no existía, pero más rápido de lo que nos podíamos permitir. ¿no? Eso en cuanto a aprendizajes empresariales. Eh, eh, antes de la charla hablábamos un poco de finanzas personales. ¿no? Eh, yo aprendí un montón de cosas de, de mi propia gestión financiera, porque, claro, cuando te tiras tanto tiempo sin cobrar o cobrando muy poco en alguna etapa um, y te vas comiendo tus ahorros, pues aprendes uno, la importancia del ahorro. Dos, la importancia de tener un nivel de ingresos mínimo, aunque sea eh, no necesitas ingresar mucho, pero sí algo, porque eh, lo otro que aprendes es a reducir tus gastos, pero siempre hay un límite en esa reducción, ¿no? y, y puedes hacerte muy, muy frugal en la vida, y yo aprendí a ser muy frugal, a, a vivir de ver pelis, en, en, de no salir a cenar y ver pelis que eh, eh, eh, podías ver por, por la tele o lo que fuera, ¿no? Um, pero, pero, pero también aprendí la importancia de planificar financieramente y de tomar un poco el control de tus finanzas. Y eso es un tema que, sobre todo cuando cogí un poquito de aire y empecé a, a, a tener ingresos otra vez, eh, decidí tomar bastante las riendas sobre, sobre ese tema. ¿no? Y, y quizá ese es el otro gran aprendizaje vital. ¿no? Eh, ese y intentar equilibrar un poco... Eh, el afán que uno puede tener por aprender o por trabajar o construir algo con el afán que puedes tener también en otros momentos de tu vida, pues, con tener una pareja, tener una vida... Intentar buscar un equilibrio, ¿no? que, que yo creo que todos vivimos buscando un, un equilibrio que es siempre imposible, pero por lo menos generarme estructuras que me recuerden la necesidad de un equilibrio. Y de eso eh, algo también he comentado alguna vez, respecto a la necesidad de tener eh, de, de diseñar un poco mi vida en cuanto a, oye, este año quiero pasar X tiempo con mi familia, pasar X tiempo con mi pareja, hacer estos eh, logros eh, profesionales, leerme estos libros, por lo menos generarme yo a mí mismo unos objetivos personales para asegurarme que no me desvío en exceso en, un, en una línea no, o en otra, porque cuando nos apasiona algo, tendemos a enfocarnos. ¿no? Quizás también nos han educado nuestras generaciones en la cultura del, del esfuerzo y en algunos momentos quizás nos han metido en la cabeza eso de que hay que currar mucho y, y nunca, nunca nos han enseñado a, a vivir la vida más allá del, del trabajo. Yo a veces tengo esa sensación como que es algo que hemos tenido que, que aprender muchas veces a base de, de este tipo de, de hostias. Eh, seguramente sí. Yo creo que est estamos un poco a medio camino entre dos, genera entre dos generaciones a nivel global muy diferentes, en España es un poco distinto, pero eh, una generación... La de mis abuelos y nuestros padres probablemente muy currantes en general, ¿no? muy, muy currantes, la nuestra todavía con una gran herencia de, de, de cultura del esfuerzo y la siguiente, no digo que no tengan cultura del esfuerzo, pero sí que se, se ha primado más eh, el haz lo que creas que debes hacer, haz lo que te va a hacer feliz. No, no significa no te esfuerces, pero es sigue tu, persigue tus sueños. ¿no? Un poco lo hablaba con Carolina Jiménez, eh, eh, un poco... Eh, el, el sueño Mr. Wonderful, ¿no? La, la vida Mr. Wonderful de puedes con todo, haz lo que quieras, ¿no? Y a lo mejor eh, eh, no siempre encontramos ese equilibrio. Sí, es, es complicado. Yo sí que de las nuevas generaciones me llevo a veces la reflexión de oye, podemos perseguir nuestros sueños, sí. otra cosa es que no, todo, no todos vayan a salir, que es claro. lo que hemos aprendido. ¿Con todo esto volverías a emprender? Espero hacerlo algún día, la verdad, eh, pero sí es cierto que espero hacerlo probablemente desde... Una posición diferente, supongo. Eh, por un lado, como hablábamos de finanzas personales antes, eh, espero hacerlo con un colchón suficiente como para que no se convierta en un agobio si no va bien, como para que no sea un sufrimiento si no va bien. Y eh, dicho esto, a ver, yo también eh, soy un privilegiado. Tuve la suerte cuando emprendí de tener una familia en la que yo no me iba a morir de hambre, no me iba a quedar sin casa, no me iba a pasar nada, nada malo. O sea, en eso fui un enorme privilegiado. Pero... Pero bueno, no se pasa bien, no se pasa te bien, a, no se paciente, pasa bien sí. te quemas y, y cuando eh, ves que te quedan 600 euros en la cuenta y, uh -huh. y que no vas a tener más ingresos, pues te agobias. Es inevitable, ¿no? Entonces, sí, eh, pero de momento he encontrado suficiente eh, entretenimiento en… en Formas de, de emprendimiento diferentes, bien sea emprendimiento dentro de una compañía o en general participar en una startup, aunque sea como empleado de otra forma. Eh, a ser posible, eh, al final, eh, en cierta medida estoy viviendo un poco todas las etapas de las startups. Eh, 6.0 fue etapa muy inicial ah, y, y finalmente fallida. Bla eh, car de lo que podremos hablar ahora, llegué a un estadio... Siguiente al D60, pero no muchísimo más avanzado porque, porque todavía no era el gigante que puede ser hoy, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Free Now estamos en una etapa más avanzada aún. Entonces, eh, estoy intentando ver un poco todo ese recorrido y seguro que volveré a emprender. Pues entonces, enlazamos justo con la etapa de BlaBlaCar. Yo me acuerdo que te escuchan en, en el podcast el, el día que hiciste la entrevista en París, que bueno, lo, lo enlazaré en las notas porque hay que, que escucharlo. Eh, ¿Cómo empezaste? Cuéntanos un poquito, ¿Cómo, cómo, ¿cómo te vas tú a París a hacer una, una entrevista? ¿Qué empiezas haciendo y cómo fue toda esta etapa? Pues, pues mira, me tiré seis meses en el paro después de, de, de Sistero, eh, porque obviamente 2013 no era el mejor momento para buscar trabajo en España y... Y por circunstancias familiares, eh, yo nunca me había querido ir a, a vivir fuera. Eh, estaban mis abuelos, mi madre, vivían, vivíamos todos cerca, etcétera, y no tenía mucho sentido para mí. no Pero llegó un momento en el que dije, oye, me tengo que buscar la vida, pero no encuentro trabajo. Y empecé a hacer, eh, empecé a hacer entrevistas con, pues, con los gigantes de Internet, con Google, Facebook, etcétera, fuera. Y estuve a punto de irme a Facebook, pero tan a punto que es que, eh, la liaron y se equivocaron con el proceso de entrevistas y al final creían que tenían dos puestos. Eh, a mí me ofrecieron hacer otro proceso de entrevistas en paralelo para otro puesto y, y cuando me dijeron, oye, no, te queremos para el primero, pero nos hemos dado cuenta que ya lo hemos llenado. O sea, fue así. Entonces, en paralelo a eso, pues estas cosas que pasan en la vida, ¿no? una, una amiga mía de, de Teleco, eh, que ya había estado luego haciendo consultoría y, y, y estudiando un máster en Francia, eh, quedé con ella para tomar algo y me dijo, oye, estoy haciendo entrevistas con una empresa que se llama Blablacar, eh, lo mismo te interesa, me han dado un muy buen feeling, ella estaba en París entonces. Y digo, bueno, eh, Blablacar lo conocía, pero no les había seguido mucho la pista, ¿no? Y resulta que tenían un puesto de eh, marketing manager en España. yo, bueno, voy a aplicar. Tenía ni idea de marketing, ni idea. <risa> lo que sí sabía, obviamente, era de negocios de internet, métricas de internet, pero de marketing ni idea. Me hicieron un proceso larguísimo, que empezó con un café con el que por entonces era el, el director general de España, con Vincent Rosso. Um, y aquello luego tuve, perdí la cuenta, como siete entrevistas. Y ya la última entrevista fue eso, te, me llevaron a París a, hacer, a presentar un, un, un business case, un caso de marketing. Y, y llegué ahí y me dijeron, oye, es que hemos cambiado un poco los horarios, ¿te puedes ir a dar una vuelta y vuelves en un, en un ratito? No, pues vale. Entonces digo, ya que estoy en París, me voy a dar un paseo. Y me cayó el diluvio universal, pero absoluto. O sea, llegué absolutamente empapado de la entrevista y por lo que fuera salió bien la cosa. No sé. Total, que entré de responsable de, de, de marketing en un momento en el que Blablacar, eh, si mal no recuerdo, la última ronda que había hecho era ya de 10 millones y empezaba a ser una ronda grande. Yo fui el empleado más o menos número 100 en todo el mundo. En España creo que fui el cuarto o el quinto, uh, pero un equipo que se estaba formando en, en ese momento. ¿No? Y, y durante aproximadamente nueve meses fui responsable de marketing. En un momento muy interesante, además, porque estábamos pasando de hacer solo marketing de super performance, solo redes sociales y AdWords, a, a empezar a hacer muchas más cosas, incluso a dar el santo a hacer televisión y, y cosas así, ¿no? Porque, claro, si de repente has levantado fondos, tienes la capacidad de hacer estas cosas, ¿no? Y fue un máster en marketing. Um, pero eso nueve meses después me ofrecieron ser responsable de España, todavía reportando a, a Vincent Rosso, um, y, y yo creo que fue pues, otros cinco meses después, algo así, en, eh, lo diré, en 2015, en, en marzo de 2015, eh, Vincent me dice que se va, eh, y que me quedo yo al cargo. Eh, en un momento en el que además eh, la empresa, nos acababan de mandar las empresas de autobuses exigiendo el cierre de blablacar en España, había una serie de salidas de personas en el equipo, con lo cual ah, eso y acabamos de, de empezar a cobrar en España el verano anterior. Con lo cual básicamente teníamos parte de la comunidad un poco descontenta con que habíamos empezado a cobrar. Una demanda que estábamos saliendo en, todo lo, en todos los medios, y un equipo un poco por, no por reconstruir, pero sí por, por traer nuevos perfiles. Un marrón en toda regla. <risas> o sea, en el momento dices, ¿cómo voy a hacer esto? No? Pero, pero es una experiencia, o sea, toda mi experiencia de cara es maravillosa, pero, pero eso en concreto fue, o sea, yo creo que lo voy a recordar toda mi vida, es, es, esos momentos. no e, Ese año, año y pico que hubo por delante de, oye, enfréntate a hacer... Cosas que no has hecho en tu puñetera vida, como dar entrevistas a medios, salir, de repente salir de un juzgado y tener varias cámaras y los micrófonos y estas cosas que ves en las películas. Eh, de pronto tener que hacer lobby, ir a ver a políticos y decir, oye, corremos el riesgo de que nos cierran aquí, a ver cómo vamos a resolver este tema, ¿no? Eh, en paralelo... Pues vivir el crecimiento de la compañía, eh, pasar de... Yo cuando entré, seríamos unos cuantos cientos de miles de usuarios en España y me fui hace, pues hace ahora cinco meses y éramos cinco millones de usuarios registrados en España. Es que es algo tan masivo ya, BlaBlaCar, claro. no es como todo el mundo lo conoce. Eso y que se ha convertido en un... Que es, es un motivo de orgullo para todos los que trabajamos ahí, en un genérico. Mm. O sea, hacer un BlaBlaCar es compartir coche. En otros países existe la palabra... Existe una palabra para compartir coche. En Francia es Copa Gas, en Alemania un nombre impronunciable. Uh, y aquí eh, es Blablacar. Entonces, no sé, ha, ha sido una etapa muy especial y muy bonita en la que ves crecer a una empresa, eso desde haber levantado 10 millones hasta ahora lleva, pues creo que ya como 500 acumulados, 500, 600 empleados en todo el mundo, una expansión muy rápida y algunos momentos muy mágicos en España, incluso a nivel global. Yo recuerdo... Cosas de estas que dices, estas pasan en las películas, ¿no? Cuando levantamos una, en un momento dado una ronda de, de 100 millones, yo recuerdo estar con los fundadores en, en la oficina que tenían en París, en la azotea, bebiendo champán, y, y les veías y dices, tienen que estar flipados. <risa> o sea, han, han montado esto y tienen que estar alucinando, ¿no? Eso y los aprendizajes de que en esos momentos es un aprendizaje yo creo recurrente, eh, yo ya estaba sobre aviso pero si sí sientes como la gente a tu alrededor en una empresa que va así de bien se siente invencible y como se creen que todo va bien y, y todo va muy bien pero hay a lo mejor hay mercados de pronto que empiezan a no ir bien y en algún momento dado tuvimos que tomar alguna decisión un poco desagradable y para mucha gente era su primera experiencia laboral, entonces ver ese ajuste a la realidad, ese no te sientas invencible me pareció fundamental. Y ¿Cómo gestionas esas situaciones ¿no? para que tu equipo pues, no se sienta invencible, no acaben pensando que pueden con todo, pero tampoco frustrando la ilusión y la energía que hay que tener? Te diré que eso yo creo que no era tan, tan acusado en, en equipos locales, porque al final eran equipos muy pequeñitos donde pues eso, te mandan los autobuses y sois es cuatro gatos aquí, éramos siete personas entonces aquí… Eh, y, y no tienes unas o sea no tienes esa sensación de ser un no un gigante pero de ser una empresa que va tan tan tan disparada hacia el éxito no um, creo que en los equipos centrales era diferente porque de repente son 300 personas juntas cada semana entran 20 cosas así no entonces en equipos locales yo creo que era más una gestión de de, de eso de, de, de distintas eh, Percepciones. Por un lado, de la percepción de amenaza que podíamos tener de cierre, esa sí fue muy difícil de gestionar porque estás todos los días trabajando sin saber si al día siguiente te van, va a decir un juez que te tienen que cerrar y eso fue complicado. Y luego un poco, esa al final yo creo que, que en empresas de este tipo el, la tarea de un director general muchas veces es ser la interfaz entre el equipo local y el equipo central y asegurarte de que desde el equipo central entienden las dificultades que pasa el equipo local y de que el equipo local entiende lo, lo, lo que se te exige desde el otro lado, ¿no? e intentar poner de acuerdo a esas dos partes, que no siempre es fácil pero es interesante. ¿Y cómo te enfrentas tú? Lo he dicho antes, ¿no? O sea, tú de repente te enfrentas a un montón de tareas que nunca habías hecho, nunca habías hecho nada uh -huh. sumamente parecido, y lo haces con, con buena gana y encima, evidentemente, con buenos resultados. ¿Cuál es la actitud o cómo te enfrentabas tú a ese día a día? Entiendo que es muy complicado... No vivir con ansiedad, tener que ir de repente a un juzgado, a, a, a hablar con medios, a hacer lobby, y son dos situaciones como extremadamente nuevas. Yo, a ver, lo primero que, que creo es que todos tendemos a sobrevalorar un poco nuestro papel en las cosas. Yo creo que la cara habría ido prácticamente igual de bien conmigo, sinceramente, porque... Um, es, había un equipo enorme que hacía las cosas muy bien, no solo en España. Cuando digo equipo enorme, me refiero también internacionalmente. Eh, una idea muy buena, un timing perfecto y una ejecución muy buena. Entonces, una pieza más, una pieza menos no cambia tanto. ¿no? Eh, aparte de eso, cuando te enfrentas a una situación así, eh, yo lo que... Solo conozco dos, dos, dos soluciones a eso. Una, trabajar mucho y muy duro, y es así, es lo que hablábamos antes de la cultura del esfuerzo, ¿no? Y prepararte, prepararte, prepararte cosas como la comunicación, enfrentarte a medios, etcétera, salir de un juzgado, eh, cosas y, y tener cámaras, se preparan. Y, y, y esa es la otra mitad, ¿no? Es apóyate en gente que sepa y apóyate en gente que te pueda ayudar. Eh, en concreto en comunicación, nosotros trabajábamos con una agencia, eh, con Burson, y por entonces en, a, en aquella agencia, aparte del equipo que, que sigue ahí, estaba una persona que ahora es la directora de comunicación de Blablacar, que es Itziar García, y que me hicieron un, un training de medios estupendo. Una simulación absoluta que yo llegué allí… Siempre lo cuento porque es que es una experiencia curiosa. Yo llegué allí a las 8 de la mañana a, a que me en, eh, hicieran un training y según salí del ascensor me encontré una cámara enfocándome con un foco y un micrófono delante y empezaron a preguntarme cosas. Y te graban y luego te cuentan lo que has hecho bien, lo que has hecho mal… Todo se prepara, todo se trabaja. Y, y creo que es la, única, o sea, es la única forma que tienes de enfrentarte a cosas así eso y que te tiene que apetecer. Y a mí me apetecía, te tenías la Tenías la energía también. Sí. ¿Qué aprendizajes te llevas tú de la etapa de BlaBlaCar, o a sea, los tres top que...? Pues hay muchos que son en contraste con, eh, por ejemplo, 6.0, ¿no? Eh, eh, haber tenido la ocasión de conocer a los fundadores de BlaBlaCar y entender cómo son perfectamente complementarios entre ellos, como el, el fundador original, el primero que programó la plataforma y el que tuvo la idea, es un tipo muy visionario, muy eh, idealista, no siempre necesariamente aterrizado, pero sí con esa capacidad de, de, de ver hacia dónde van las cosas y de imaginar algo que hace 13 años era bastante loco, que es que la gente vaya a compartir coches sin conocerse, ¿no? Eh, luego tener a un tío que entra un poquito más tarde, que es el CTO, que tiene la capacidad de, de realmente construir una plataforma que escale que escale masivamente, que eso no es tan, tan evidente como parece, um, y luego… Eh, el que es actualmente el CEO y por entonces cuando yo entré CEO, que es un tío que venía de, de Venture Capital, que sabe cómo gestionar fondos, cómo gestionar métricas, que necesitas eh, alcanzar, etc. ¿no? Para mí eso fue fundamental. Quizá el otro gran aprendizaje, no solo que me he llevado yo, sino por el que se estudia Blablacar, en, son dos, de hecho, en, en distintas escuelas de negocios del mundo son dos. Uno es... Eh, la importancia de la cultura y la capacidad de generar una cultura, sobre todo en una empresa que crece tan rápido, en plan car, eh, es impecable en la gestión de, pues, en la generación de, de los valores de la empresa, es casi como un mantra que todo el mundo se sabe cuáles son los valores de la empresa. Eh, eso te permite no tener casi procesos, no tener casi procesos, um, y sin embargo, eh, crecer en muchos países a la vez, dándole mucha libertad a la gente. Porque si la gente sabe, la, el equipo sabe cuáles son los valores que nos unen y cuáles son la, la, lo que esperamos los unos de los otros, tú sabes cómo comportarte. Te puedes equivocar o, o puedes acertar o equivocarte, pero direccionalmente vas a ir más o menos en la, dirección, en la misma dirección todo el mundo. ¿no? Entonces, la parte de la cultura que no siempre se valora en las startups, porque al principio sí. o, o, se valora, o, o no se valora o se hace de una forma muy superflua muchas veces y parece que la cultura es una mesa de ping-pong. No. Eh, creo que esa parte es fundamental y el otro gran aprendizaje, en un caso como el de Blablacar, es la mentalidad global desde el principio y la ambición por expansión internacional rápida por ser los primeros en llegar a los mercados. ¿no? Eh, eso y aparte un montón de aprendizajes de trabajar en equipos eh, internacionales, con, con gente de todo el mundo, etc. Pero quizá desde el punto de vista, sobre todo, de emprendedor, creo que esas dos claves son, son fundamentales. Lo que comentabas al final de, de, de ese rol de los eh, fundadores y más, para llegar a eso quizás hay que tener un montón de madurez, ¿no? El ser consciente de tus limitaciones, en qué eres bueno, y apoyarte en gente que, que te complemente. Yo creo que suele costar mucho la figura del emprendedor... ¿no? somos muy echados para adelante y a veces nos creemos que podemos con todo, el ser capaz de reconocer, oye, yo llego hasta aquí, esto lo hago perfecto, me voy a centrar a hacer esto. ¿Es fácil, difícil? como Yo creo que es muy difícil porque en general, aquellos que nos ha picado eh, el gusanillo por emprender, eh, es porque nos gusta... Lanzarnos a hacer cosas, eh, porque nuestra primera reacción normalmente es, voy a hacerlo, no es voy a pensarlo, es voy a hacerlo, ¿no? Ah, luego hablaremos del podcast, pero es básicamente eso, es, oye, si me ocurre algo, en lugar de darle muchas vueltas, voy a hacerlo. Entonces, cuando tienes esa actitud, tu primera reacción a casi todo es, lo hago, lo hago yo, ¿no? Y creo que es difícil. Leí hace poco un libro, no lo he terminado todavía, pues es un poco espesito, la verdad. Me está gustando menos de lo que esperaba, de Ray Dalio, que es un, un inversor americano. Um, y él casi de lo que más habla es, es de eso, de la necesidad de, de conocer tus propias limitaciones y tener gente... Eh, en la que creas en su opinión para, para, para contra, contraponer, no necesariamente tus limitaciones en cuanto a yo sé hacer esto o yo sé hacer lo otro. Yo pienso de forma analítica, tú piensas de otro tipo de, de manera, cómo las podemos combinar para encontrar la solución óptima. ¿no? Uh, y creo que eso es muy, muy difícil y además no se suele enseñar. Entonces, por eso lo, yo procuro repetirlo mucho, esa importancia de la complementariedad, porque te hace la vida mucho más fácil. A día de hoy estás, que estamos ahora mismo en las oficinas de FreeNow, lo que era My MyTaxi. Luego hablaremos de, del rebranding. ¿En qué momento se produce el cambio? ¿Cuenta, uh -huh. Dudo mucho que alguien no conozca FreeNow MyTaxi vale. de la audiencia, pero cuéntanos también un poquito. Pues el cambio se produce eh, por dos motivos. Por un lado, un motivo personal mío, y es que después de cinco años y medio en Blablacar, eh, compañía la que adoro, necesitaba un cambio, simple y llanamente. Eh, la última etapa en cara además, eh, era director general de España, Portugal y Alemania, y eso implicaba viajes muy frecuentes entre España y Alemania. Estaba viajando un par de veces al mes, casi una semana, a Alemania, casi una experiencia maravillosa, pero también cansa eh, y, y, en cierta medida, el negocio lo conocía. Sí es cierto que justo cara ha empezado a, la, a hacer otras cosas ahora, lanzar otras cosas, pero me apetecía un cierto cambio. ¿no? También, por simple vocación de conocer gente nueva, trabajar nuevas experiencias, ¿no? Y, y en paralelo surgió la oportunidad de, de lo que por entonces se llamaba MyTaxi, que ahora se llama FreeNow, ¿no? Eh, y me pareció... O sea, yo cuando me planteé empezar a buscar cambios, me costaba encontrar algo que mo, me motivara tanto como BlaBlaCar. Idealmente no quería movilidad, debo decir, no me apetecía seguir en movilidad, pero, pero justo el momento que estaba, que estaba viviendo MyTaxi con no solo el rebranding, sino eh, por, por dar un poco la, la imagen completa. no, MyTaxi es una aplicación líder en Europa en, en movilidad en taxis, obviamente, por, por su nombre, um, pero además es que es, eh, en, en términos de volumen eh, es una aplicación eh, que, que mira de tú a tú a, a, a Uber o otras compañías en cuanto a volúmenes en, en Europa en muchos mercados, no en todos, porque Uber están probablemente en más mercados, pero en muchos de ellos. ¿no? Entonces, eh, llega un momento en el que, MyTaxi, que estaba participada por Daimler, por, por Mercedes, Daimler y, y Mercedes, eh, perdón, Daimler y BMW deciden combinar sus esfuerzos en movilidad bajo un gran paraguas que es YourNow y hacer distintos verticales. Ah, uno de ellos es FreeNow, que es el vertical en el que está desde luego toda la actividad anterior de MyTaxi, pero en el que poco a poco pretendemos ir integrando otros modos. En algunos países ya hemos empezado con patinetes y, y, y, y la idea es Generar una plataforma multimodal para moverte por la ciudad, ¿no? Entonces eso me apetecía mucho. Todo ese proceso de cambio me parece muy interesante también analizar la, el ejercicio de transformación digital que hacen la propia Mercedes y el propio BMW eh, de oye sabes que viene que tu mundo está cambiando, que los coches se venden cada vez menos, que que en un futuro X vas a tener movilidad autónoma, ¿cómo te preparas para eso? Y me parece muy interesante ver cómo hacen apuestas diversificadas en distintos verticales y cómo intentan generar eh, pues distintos verticales de un tamaño muy, muy respetable para prepararse para ese futuro. ¿no? Entonces, vivir todo eso me parecía muy interesante. Y por eso estoy aquí. Eh, Alfonso Rodríguez de Gastronomía y Fin nos preguntaba una cosa que, que yo creo que sirve para aclarar un poquito también Freenow si alguien tiene dudas, que es ¿cuáles son las diferencias entre Freenow con un Cabify con un Uber, si, si las hay? Depende de los mercados eh, en el mercado español son, son fáciles de identificar eh, porque Freenow es eh, lo que era, como decíamos antes, MyTaxi, que únicamente trabaja con taxis, es una plataforma que conecta a, a taxistas con pasajeros que necesitan eh, un viaje ¿no? Eh, tú utilizas la, la aplicación pides un taxi, el taxi viene a recogerte y te lleva a donde sea. ¿no? Eh, en otros mercados incluso operamos con, con, con eh, licencias parecidas a las VTC, pero la del país que corresponda. ¿no? Eh, y eso depende mucho de, eh, pues de, de la, del contexto que de cada país. En España no tiene sentido porque eh, tenemos mucho margen de crecimiento con taxis y porque además eh, eh, el, el, el, el esquema regulatorio tampoco... Tampoco ha equiparado los dos, los dos modos, cuando en otros países está más equiparado y para competir, de hecho, es que necesitas tener las dos ofertas. ¿no? Entonces, bueno, eh, depende de los, de los países, pero eh, en España en concreto, por te, quedarse con la idea fácil, eh, unos para pedir taxis y otros para pedir UBTCs. Eh, Juan Manuel, hermosa de Motivate, nos hace una pregunta que esta seguramente es como más complicadilla, ¿eh? que si no crees que eh, este rebranding es un poco echar para atrás lo, el posicionamiento de, de marca. Yo sobreentiendo algo con lo que has contado de Mercedes y BMW, ¿eh? que esto es algo que está por encima de y pero cuéntanos un poquito. Yo lo que he aprendido, una de las cosas que he aprendido estos años es que las empresas son una serie de apuestas consecutivas. ¿no? Vas haciendo apuestas por distintas cosas y todas tienen sus riesgos y todas tienen eh, eh, pues, pues sus motivos. ¿no? Eh, en el caso de un rebranding, un rebranding... Sobre una marca como MyTaxi, obviamente es una decisión eh, fuerte, es una decisión que no es fácil de tomar y que se toma eh, intentando valorar pros y contras. Desde luego es complicado que en, en seis meses o en un año incluso tengamos el mismo nivel de reconocimiento de marca que teníamos antes y lo hemos hecho sabiendo eso. Se ha hecho porque, como hablábamos, nuestra vocación es eh, empezar a integrar otros modos en el futuro y para eso necesitas una marca... Um, que no esté restringida a un único modo. ¿no? Eh, luego puedes opinar si la marca es mejor o peor, pero hay motivos para esa marca también, porque como te explicaba, cuando decides crear un paraguas y varios verticales coherentes entre sí, Necesitas un naming que sea coherente entre sí. Necesitas que tener Free Now, necesitas tener Share Now, que es la combinación de Car2Go y Drive Now, que son los servicios de coche compartido. Necesitas tener otro que sea Park Now para, para encontrar aparcamiento. Eh, hay una serie de verticales que se intenta que sean una familia de marcas. ¿no? Eh, lo comenté brevemente por Twitter, con creo que fue con José Luis Antúnez, eh, que hablamos poco dos tweets sobre este tema. Y... Y yo, de todas formas, siempre creo que las, las marcas son más que el nombre y las marcas son lo que hagamos con ellas. Si lo piensas objetivamente, fríamente, hay marcas, no debería decir nombres, pero bueno, sí, tú piensas sí. en el nombre de Coca-Cola y como marca en sí, ahora tiene un valor enorme el nombre, pero probablemente cuando se inventó, no, te, no, te inspira, no es un nombre particularmente inspirador. Depende de lo que hagas con las marcas, que se conviertan en una cosa o en otra. Entonces, lo que a nosotros nos corresponde, una vez que tienes eh, un nombre que es coherente eh, con, tanto con la estrategia que quieres tener como con las otras familias de marcas, es intentar darle valores, intentar darle alma. Y eso es lo que vamos a intentar de hablar adelante. Una chocada, cosa que me choca, esto que se vende por desconocimiento, dices, joder, tienes dos, dos players que yo siempre históricamente he tenido en la cabeza como competencia, Mercedes, BMW, y ahora, curiosamente, están colaborando, eh, preparándose para el futuro. ¿Cómo es esto? Hombre, yo creo que lo que estamos viendo en el sector de la automoción es muchas colaboraciones en muchos sentidos, ¿no? Eh, Yo no, no puedo ni debo probablemente opinar en exceso sobre, sobre esta colaboración porque no lo conozco eh, a fondo, la verdad. Eh, pero, pero sí que lo he visto en, en, en el sector en general, cada vez es más, más eh, colaboraciones porque tecnológicamente eh, el paso a la movilidad autónoma eh, te requiere muchas veces colaborar, unos especializan en hacer eh, leaders, otros especializan en el software, otros especializan en, en, en distintas cosas. ¿no? Um, y yo creo que en este caso tenía sentido colaborar hasta donde yo sé colaboran en una parte y por otra parte siguen teniendo cada uno sus esfuerzos individuales. Vale, pero, pero al menos ahí sí que hay un cambio de, de mentalidad, ¿no? De, de entender quizás limitaciones y decir oye, pues esto es muy nuevo para nosotros, vayamos un poco a la mano. No me atrevería a, a, a valorarlo excesivamente porque es que no lo conozco suficientemente a fondo. Quizá dentro de seis meses te lo puedo decir. Y luego de la, la parte más, pues, decía, ¿no? Pues estáis haciendo la transición a un modelo pues, de gestión de movilidad total uh -huh. y aquí hay, surgen mil movilidades entre ellas hay una parte colaborativa. ¿Cómo ves el estado de la, de la economía colaborativa? Estaba dedicado también a Paco Bautista, que creo que también sí. conoces y, y escriben en startups colaborativas. ¿Y ¿Cómo ves tú la economía colaborativa? ¿Se entiende ya? Eh, ¿Cuánto hay de colaborativo? No sé. yo, Por empezar por el principio, ¿no? yo creo que el primer problema que hemos tenido en España son las traducciones. Eh, Empezamos a llamar economía colaborativa a lo que en Estados Unidos se llamaba sharing economy, que es un paraguas mucho más amplio, uh, y a partir de ahí empezó todo el lío. Y desde entonces yo creo que no hemos terminado de entenderlo del todo, del todo. Sí creo que los consumidores tienen claro que hay, son cosas diferentes, por ejemplo, eh, las plataformas de VTC con un bla bla car, creo que sí que entienden que es diferente, pero no tienen muy claro cuál es la etiqueta que tiene que llevar cada uno. ¿no? Y Y es normal. Eh, eh, probablemente si a mi abuelo le preguntas cuáles son las diferencias entre Facebook, Twitter y Google, pues el hombre dice son empresas de Internet y bastante tiene. Entonces creo que es normal para todos. ¿no? Eh, la economía colaborativa para mí es, es, casi voy a ampliar el espectro, ¿vale? La sharing economy en general creo que ha sido una ola que tuvo un hype enorme en su momento, pero que sigue, sigue creciendo. ¿no? Lo que pasa es que se ha, se ha pasado el hype. Yo siempre digo que pasamos del hype de la... Lo comentaba con, con Cristina Carrascosa, que habla mucho de temas de Bitcoin y blockchain. ¿no? Que le decía Yo creo que pasamos del, del hype de la economía colaborativa al del, al del blockchain. Y, y en cierta medida, por lo menos yo lo viví así. ¿no? Um, lo cual, no, que haya hype, no significa necesariamente que, que, no, sea, que no haya realidad detrás, ¿no? Um, la economía colaborativa ha traído muchas cosas, o la sharing economy en, en un sentido más amplio, ha traído muchas cosas que no esperábamos a unas escalas realmente eh, increíbles, ¿no? Eh, la la CAR, como ejemplo, para mí, paradigmático de, de economía colaborativa está así. Uh, y luego empresas que hacen eh, pues economía colaborativa o, o, o, o, economía, o sharing economía en un sentido más amplio, como puede ser Airbnb o los Uber y compañía o las economías bajo o los modelos uh, bajo de, de acceso, como pueden ser los car etcétera etc. De pronto hemos encontrado una serie de soluciones que no nos imaginábamos, que son enormes, que nos han planteado algunos retos, pero que yo creo que poco a poco empezamos a entender cómo encajar en nuestras vidas lo cual no significa que las hayamos encajado. Creo que estamos todavía en ese proceso de transición para encontrarles un encaje. Eh, pero, no sé, yo a veces cuando hablo de esto, eh, siempre... Reflexiono que en realidad esto viene de mucho más atrás, eh, como te decía yo siempre he sido un poco friki desde pequeñito y en el fondo si lo piensas, esto empezó con el software libre, simplemente lo que estamos haciendo es, eh, lo que empezamos a hacer con la, con la información que fue colaborar y generar software entre varias personas, generar Wikipedia, generar cosas um, con la información que es lo más fácil de digitalizar, llevárnoslo al mundo físico y empezar a digitalizar el mundo físico. entonces bueno, es una una más de las olas que se empiezan a combinar, ¿no? Y yo creo que eh, economía colaborativa o, o ser en economía ahora se nos va a combinar con movilidad autónoma y se nos va a combinar con movilidad eh, o con electrificación o con blockchain. O sea, creo que al final parte de, la, de, de estas curvas exponenciales que vivimos tienen que ver por la combinación de varias de ellas. Entonces, bueno, eh, creo que, que vivimos una etapa un poco más de madurez de la economía colaborativa, pero queda mucho recorrido todavía para ver dónde aterriza cada cosa. Tengo la sensación de, de que hemos pasado justo de la parte más colaborativa inicial, que a lo mejor está más pensada, modelos tipo Blablacar de compartición uh -huh. real entre personas, un modelo quizás más profesionalizado, más de sharing economy, de, de donde realmente ponemos recursos a disposición de muchas personas. Compartimos un coche, compartimos patinete, pero no tiene por qué ser tanto esa parte colaborativa tan hippie quizás de, del principio. O sea, yo creo que hay casi distintos diría tres cosas, ¿no? Hay mucha gente que cree que la economía colaborativa solo es colaborativa si se hace sin empresas, cosa que creo que es un error, porque directamente no existiría sin una plataforma que, que, que, la, que la haga crecer y que la haga crecer y que le dé soporte y que detecte, oye, aquí hay un des, hay una falta de equilibrio entre oferta y demanda, vamos a invertir aquí o vamos a hacer tal. Eso que es una labor invisible de las plataformas, sin ella probablemente no habríamos llegado ahí nunca, ¿no? Luego hay una parte que es más economía colaborativa pura o más peer-to-peer, -peer, de intercambio o de colaboración entre varios. Y luego hay una parte eh, que puede estar más profesionalizada, como tú decías. En, si te fijas, muchas de las plataformas que empezaron siendo puramente colaborativas empiezan a desarrollar otras patas de sus negocios más profesionalizadas que no tienen por qué ser necesariamente colaborativas. Voy a ponerte dos ejemplos. Si te fijas, Airbnb empezó compartiendo habitaciones y, y, y luego empiezas a tener una oferta también profesionalizada de apartamentos o incluso apartamentos premium o incluso hoteles, sí, en, algunos hoteles en algún sitio. no Blablacar tiene su parte de coche compartido y recientemente se ha metido en el sector del autobús de larga distancia. no eh, Eso no sucede por capricho, sucede porque la parte colaborativa con todo lo maravillosa que es y todas las soluciones que, que da, sobre todo para, para el long tail, para, para gente que tiene necesidades muy específicas, tiene también sus limitaciones a la hora de eh, la capacidad que tiene de responder a determinados cambios. Voy a explicarme. Eh, problema típico de una plataforma um, tipo eh, lacar por ejemplo, que puedes tener enormes picos de, de demanda, pero como no controlas cuántos conductores hay, no tienes capacidad de dar respuesta a ellos en algunos momentos, o en algunas rutas, o en lo que sea. Eso lo puedes complementar con oferta más profesionalizada, con autobuses, por ejemplo, para equilibrar ese, ese marketplace. ¿no? Y eso pasa naturalmente en todos lados. Pero es que no es que les haya pasado a estos, es que le pasó a eBay, que es el abuelo de todos estos, que empezó compra-venta de cosas entre particulares y de pronto se llenó de tiendas que vendían cosas. Por, por, primero, porque amplías tu negocio y, segundo, porque mejoras el equilibrio entre oferta y demanda, que al final es el mantra de todos estos negocios. Sí, optimiza márgenes para algunas cosas, que esto también lo ha hecho, lo ha hecho Amazon, ¿no? Uh -huh. Lanzo mis marcas y controla el margen. Última pregunta que te quiero hacer de todo esto, y quiero, quiero que entremos en Kaizen porque hay, hay muchas cosas. Nos preguntaba también al, eh, Alfonso Rodríguez de Gastronomía y Fitness eh, acerca de la noticia esto de, de que en Nueva York va a empezar a haber drones que hagan transporte. ¿Cómo ves tú esto? ¿Lo ves muy lejos? Eh, ¿Ciencia ficción o, o estamos cerca? <risas> ¡Joder! Vaya pregunta. Eh, no lo tengo del todo claro porque... Um, varias cosas. La primera es que creo que somos muy malos prediciendo el futuro y la tecnología en general. Este ejemplo no es mío, este ejemplo es de, del fundador de Blalacar precisamente, pero siempre cuenta que si tú ves Blade Runner ves coches voladores, ves eh, eh, pues androides, eh, replicantes, vamos, que no me salía la palabra, ves inteligencia artificial, ves un montón de cosas, y luego el tío llama desde una cabina telefónica, <risa> ¿sabes? Que es que se nos ha dado muy mal siempre predecir el futuro. Y sobre todo porque a medida que, eh, lo hablaba con, con, con Esther Agua que es una eh, periodista de, de, de temas de tecnología hace poco, eh, a medida que empezamos a combinar tantas tecnologías eh, de crecimiento exponencial, las posibilidades futuras o el abanico de posibilidades futuras que a veces es más amplio y es más difícil entender dónde vamos a aterrizar. ¿no? Dicho todo eso, eh, yo pf, quizás soy muy conservador en esto, pero me cuesta imaginarme que después de, o quiero pensar que después de haber vivido el colapso de las ciudades por los coches, espero que no empecemos a colapsar el cielo con otras cosas. O sea, quiero pensar que algo habremos aprendido y que intentaremos poner algo de orden ahí. Creo que tiene más probabilidades de suceder un delivery con coches autónomos o con movilidad autónoma de la que sea, que espero por el cielo. Pero eso ya es casi un deseo particular. Veremos, veremos, a ver qué nos depara el futuro. Entramos con Kaizen. Para mí, eh, primero, súper recomendable. Yo ya lo he puesto en Twitter, se lo he a varias personas. Para mí es como la guía de supervivencia del hombre y la mujer moderna, porque, porque cuentas muchas cosas que, que al menos creo que son aprendizajes y reflexiones que no nos hacen y a día de hoy nos tenemos que, que hacer. De todas formas, para explicarlo mejor, eh, ¿qué es Kaizen, dónde se puede escuchar y de qué hablas en Kaizen? Debo decirlo primero, que es, que es un tema que me da mucha vergüenza porque empezó como un hobby sin más y la verdad es que está creciendo bastante. Um, Kaizen es básicamente... Eh, un podcast que podía haber titulado eh, Mis obsesiones o mis mierdas y lo llamé Caicen porque sonaba mejor, pero es básicamente, yo me lo he planteado como un podcast basado en aprendizaje continuo, en, en aquellas cosas que despiertan mi curiosidad y que además creo que me ayudan a entender mejor el mundo cada día. Y, y me lo puse como una forma de deberes personales para obligarme a profundizar en determinados temas que me interesaban. Y son temas muy amplios. Pueden ser de desarrollo personal, pueden ser temas de, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho, que son modelos mentales, que son eh, pequeñas fórmulas o esquemas para entender la realidad, um, o puede ser hablar de sesgos cognitivos o de, no sé, de finanzas personales. Al final, eh, es mi intento modesto de intentar aprender y entender el mundo un poco mejor y compartir esa experiencia eh, con quien la quiera escuchar. Eh, te comentaba antes que, que como podcast creo que estoy haciendo mal todas las cosas que se deben... Que, que se, estoy haciendo todo lo que no se debe hacer, mejor dicho, que es que no tiene un formato de, especialmente definido, hay capítulos de 10 minutos y hay capítulos de hora y media o dos horas, no tiene... Eh, una temática excesivamente definida más allá de esta, estos intereses y, de hecho, también mezclo entrevistas con personas que me parecen interesantes, ¿no? Pero, pero es un poco eso, es, es, es un intento por obligarme a mí a profundizar en temas y aprender e intentar compartirlo con, con el resto. Pues aunque no estés haciendo las cosas que se debieran, el resultado es muy bueno. Yo, de hecho, me acerqué ¿no? cuando, cuando descubrí tu podcast. La primera vez que lo escuché, lo escuché un poco de miedo porque sí que he escuchado mogollón de podcasts estos de de autoayuda, entre comillas, que suenan todos muy parecidos, que te dan lecciones de vida y tú, para mí me gusta, haces una cosa muy bien. Tú dices, no estoy diciendo que esto sea la verdad, simplemente es lo que yo he estudiado, analizado, lo que yo he... Eh, le, le das vueltas a los temas, te documentas muchísimo y, y estructuras esa documentación. A mí me sirve como para resumirte un mogollón de información. Te lo digo para que la audiencia que pueda tener prejuicios como yo tengo con algunos temas, que se acerque sin miedo porque es, eh, para mí es fascinante. Y sobre todo que tienes una capacidad narrativa que ya la gente que lo escuche... Ha, habla muy bien, jodido. O sea, <risa> cuenta las historias muy bien. A mí se me hace muy ameno, ya te digo. Y no he notado nunca un falta de formato me parece que está totalmente, no sé, tiene, tiene, cae por su propio peso. quizá lo que no se ve en, en muchas de las cosas que hacemos es eh, la parte previa, ¿no? Y, y... Me costó mucho hablar en un podcast sin parecer idiota. Joder, eh, me, tiré, me tiré tres meses grabando y borrando, grabando y borrando, grabando y borrando porque, bueno, de hecho, eh, Itziar, a la que mencionaba antes, la responsable de comunicación de Blablacar, la secuestré una tarde para que me viera a leer y me dijera que Leches estaba haciendo mal porque ella me escuchaba luego la grabación y me decía... Eh, este no eres tú. Entonces, eh, hay mucha práctica detrás de todo. Eh, agradezco la, las palabras y, y, y quizá por referirme a la parte de, de autoayuda. Yo no soy particularmente amigo de, ni de los libros de autoayuda ni de los podcasts de autoayuda. Siempre digo que creo que ayudan más a los autores que a los, que a los lectores pero sí creo que hay algunas de esas ideas que por lo menos son suficientemente poderosas como para ayudarte. ¿no? Entonces yo cuando me meto en esos temas en el podcast, que no sé muchos de los capítulos, sí por lo menos procuro plantearlo desde el punto de vista crítico. De, Oye, esto es lo que se dice porque a mí me parece interesante y a lo mejor a ti te parece una chorrada. Sí, hay un tema de formas, que para mí es muy sí. importante, ¿no? Tú lo acercas desde la parte curiosa, que tú lo dices mm. en es un podcast de tus curiosidades, mm. y no como este es el método pepito de acercamiento a la vida. A mí a veces es lo que, que me resuena. De todo lo que cuentas, quiero tratar dos o tres temas. ¿Eh? Eh, el resto de temas, quien quiera que, que los escuchen en Kaizen porque... Bueno, yo, yo al menos lo recomiendo porque es que se un mogollón de cosas. Pero tú, gracias al podcast, y, y quizás ya de antes lo tenías, pues entra en un modo de aprendizaje continuo, mm. que es lo que es el podcast. Pero ¿cómo uno consigue entrar ahí? Porque yo creo que todos estamos deseando estar continuamente aprendiendo en un momento donde es imposible, que no, si no aprendes te quedas totalmente fuera de juego en dos días, o sea, es así, pero es muy complicado. ¿Cómo se entra en ese modo? Mira que yo creo que es fácil en el sentido de que creo que todos estamos aprendiendo cosas todos los días, lo que pasa es que muchas veces lo hacemos sin... Sin, sin voluntariedad o sin, sin, sin un diseño de lo que queremos hacer. Cuando hablo de diseño hablo de, de, de tener cierto control sobre cómo gastamos nuestro tiempo, cómo, en qué lo empleamos. ¿no? Eh, en un momento dado de mi vida eh, dije, ¿por qué llevo 25 minutos haciendo scroll en, en Instagram? Estás aprendiendo cosas porque tu cerebro está captando información, pero a lo mejor nos es algo que, que a muy corto plazo te, te, te daba un cierto rendimiento de sentirte bien o sentirte entretenido, pero que realmente no te aporta mucho a largo plazo. Y tampoco pretendo pontificar con esto porque es maravilloso tirarte a ver la tele de vez en cuando, o, o, eh, me encanta el fútbol. Y muchas veces estoy viendo el fútbol y digo, a lo mejor podía hacer algo mejor con mi tiempo, pero oye, me lo estoy pasando bien. Simplemente, eh, para mí, hay una parte que es. Oye, decidir realmente cómo quieres gastar tu tiempo, y para mí lo que me ha funcionado ahí ha sido ponerme objetivos personales, de, oye, eh, quiero leerme X libros este año, quiero me encanta el cine, ver X películas, y de vez en cuando comprobar si voy bien o no. Simplemente, ¿no? tampoco es obsesionarse, pero es, oye, más o menos voy en la línea a la que quería ir, y lo otro tiene más que ver con, con, con gestionar tu propia curiosidad. Eh, se dice mucho eso, y yo creo que es cierto que, Nacemos, como niños, nacemos con una curiosidad infinita y no sé si es el sistema educativo o, o, o la vida adulta, nos va quitando esa ilusión. ¿no? y es, Yo creo que también es una parte de intentar encontrar las cosas que te apasionan y que te llamen la atención. ¿no? Y, y, y En mi caso son fricadas de las que cuento en el podcast y en el, el otro a lo mejor es aprender a pintar o, o lo que sea, pero creo que todos tenemos que, que tomar más el control de decir, oye, me gusta esto, ¿por qué no lo llevo más allá? Y es un poco mi, mi filosofía en eso. Quizás ser más autoconscientes de lo que tanto lo que queremos como de lo que hacemos, ¿no? Porque yo eso que has dicho de Instagram, yo me lo contra haciéndolo en Instagram, me he encontrado haciendo también 10 minutos mirando Netflix a ver qué veo, y tiro para abajo, y tiro para abajo, y le doy vuelta. Y en el fondo es que no estás siendo autoconsciente de lo que quieres, estás en un momento ahí… Es que nos lo ponen muy difícil también, porque muchas de estas plataformas están diseñadas para fomentar el, el engagement, para fomentar el uso, ¿no? Y, y, y, de hecho, uno de los temas que tengo pendientes de eh, tratar en el podcast algún día es, oye, técnicas que yo he visto por ahí o cosas que yo he probado para eh, luchar contra la tecnología. Eh, no, eh, eh, para mí es fundamental, ¿no? De hecho, me fijé hace no mucho, creo que fue Javi Martín, precisamente, que estaba con él y vi que tenía la pantalla en blanco y negro. Y dije, uy, qué raro. Entonces investigué y hay una funcionalidad en iPhone que te permite, con tres toques, ponerte la pantalla en blanco y negro. Y yo solo uso como recordatorio de ¿Estás seguro de que necesitas estar mirando el móvil ahora mismo? ese tipo de cosas que creo que muchas veces simplemente seguimos la corriente y no tomamos tanto la, la, las riendas de lo que queremos hacer. Yo creo que también hay un cambio de contexto. Hay, hay una cosa curiosa que ha últimamente, es que Nireya, el que es el autor, no se sé conoce si lo conoces, el autor de Hooked, uh -huh. es un libro ah, sí. que, que, que explicaba pues cómo hacer los feedback loops para enganchar a la gente a estas aplicaciones. El siguiente libro que está escribiendo es justamente de, como de tomar el control de, de nuestro tiempo, no dejarnos influir y ser ind indistractable, creo que sí. se llama, no indistraíble. Y, y me resulta curioso porque porque es como un cambio de paradigma, ¿no? En los últimos 10 años, a lo mejor, hemos estado focalizados del mundo tech en enganchar a la gente y ahora empezamos a ser conscientes de que tenemos que conseguir que la gente no esté tan enganchada y que respire y vea el mundo que hay alrededor. Yo creo que empezamos a ser autoconscientes de eso, de eso sí. Creo que cada vez, y las cifras están ahí, y no, no voy a tirar piedras en, encima del tejado de nadie, ¿no? Pero creo, yo cada vez conozco más gente que dice, no, Facebook ya casi no lo uso, o no sé qué, casi no lo uso, o no sé qué, intento limitarlo, o he quitado las notificaciones de mi móvil, ese tipo de cosas. Y además lo otro que me ha llamado la atención es que normalmente la gente que me, que me encuentro que, que me dice esa es la gente que más tiempo llevaba en tecnología, los más adeptos a la tecnología, un poco los que primero vivieron la oleada y empiezan a... Eh, no sé si a, a, a, a darse cuenta de la parte negativa, ¿no? Tiene una parte muy positiva y vamos, siempre he sido súper defensor de la tecnología. Eh, con, como con mi trabajo y mi pasado no puede ser de otra manera, pero creo que también empezamos a ser conscientes de que no todo es bueno siempre. Sí, yo creo que era. Eh... El, el CEO de Twitter o uno de los fundadores uh -huh. de Twitter, eh, que a sus hijos tampoco les dejaba dejado utilizar eh, creo que, cacharros. cacharro... Que, creo que es Bill Gates, de hecho, vale. entre otros. Hay, hay varios. Varios. En Silicon Valley hay bastante de toda esta gente tecnoceos ceos de startup de la leche y en su vida intentan que no haya nada de tecnología. Uh -huh. O sea, que algo, algo hay. A lo mejor no hay que ser tan extremista, pero pero por lo menos yo, yo lo que siempre defiendo es, es eso, ser... Tener el control de, de tu vida en todas, las, en todas las facetas, hasta donde puedas, porque luego la vida es incontrolable, pero por lo menos que tomes las riendas de, de, del círculo de influencia que puedes tener o de, del área de influencia que puedes tener, que tomes las riendas y, y que seas consciente de, de que, oye, voluntariamente quiero gastar mi tiempo viendo un partido de fútbol. Pues sí, me apetece, maravilloso, pero no hacerlo por seguir, por ir con, seguir la corriente. Hay un tema que tocas de fondo en muchos de los episodios de, de tu podcast, eh, con distintas formas, pero al final yo al menos leo o al menos ma, a mí me ha servido para aprender un poquito esto, que es la toma de decisiones. Cómo mejorar nuestra toma de, de decisiones. Tú hablas de modelos mentales, eh, hablas de, de muchísimas cosas que al final ayudan para todo esto. Eh, si hubiera que resumir, oye, ¿cómo podemos tomar mejores decisiones? Yo qué sé, un, dos, tres, tres claves o lo que tú veas a modo de resumen. Ojalá lo supiera. <risa> eh, o no sea, las que te sirvan a ti. Todo esto viene de un tío que ha montado una empresa y se la pegó. ¿eh? O sea, va, va, va, vayamos por ahí, empezamos por ahí. Eh, no, o sea, es cierto que es una de mis obsesiones. Es una de mis obsesiones eh, tener eh, herramientas para, para tomar decisiones. Uh, pero precisamente porque creo que una de las formas de tomar mejores decisiones es tener un abanico amplio de herramientas con el que aproximarte a, la, a cada una de las decisiones, porque cada decisión es diferente de la, de la otra. ¿no? Eh, por eso hay, para mí hay dos tres temas que me, que me, que me interesan muchísimo. Ahí. Por un lado son eso las herramientas para reconocer ante qué decisión estamos, y ahí entran los modelos mentales, por ejemplo. Por otro lado, tener... Eh, claros cuáles son nuestras limitaciones y ahí entra todo el tema de sesgos cognitivos. Nunca vas a evitar que los sesgos te afecten, pero por lo menos los puedes tener en mente para intentar eh, para mi, reconocer cuando te ha pasado, sobre todo. Um, y luego ya hay temas más específicos de herramientas concretas para la toma de la decisión en sí. Y esos son temas en los que no he profundizado todavía en este en el podcast, pero que a mí me, me, me interesan mucho, que van desde teoría de juegos a, a pensamiento probabilístico, a cómo pensar en, en probabilidades sobre las cosas que nos pueden pasar. O otro tema que estaba eh, leyendo el, el otro día es que es una cosa muy tonta y muy complicada a la vez, que es cómo evitar tomar decisiones estúpidas. Eh, porque hay muchas veces efectos que, que, que nos afectan. Hay una cosa que se llama, en español, me voy, no estoy seguro, es que lo he leído en inglés, no sé cómo se traduce, será algo así como pensamiento grupal, en inglés se llama groupthink, que es cómo nos afecta nuestra propia toma de decisiones cuando estamos en un grupo. Las propias dinámicas sociales que establecemos dentro de un grupo de oye, quiero parecer más listo que el de al lado, o no quiero ser el único que está en desacuerdo con las cosas, afectan a la toma de decisiones del grupo. Entonces, ese tipo de cosas, al final, se reflejan en, en, en una serie de, de circunstancias en las que puedes tomar decisiones estúpidas y por lo menos intentar evitar esas decisiones. Sí, es curioso. ¿eh? Me suena un, un experimento de, de hace bastante tiempo que, que le preguntaban a una persona por una serie de respuestas y la decía bien, y cuando había un grupo que estaba todo el mundo diciendo lo contrario, la, la gente no somos capaces muchas veces de enfrentarnos a esa decisión grupal. No lo recuerdo con exactitud y espero poderlo contar en el podcast algún día, pero el origen de la investigación sobre el pensamiento grupal este eh, fue a raíz de la crisis que tuvo, la crisis de los misiles de, de Estados Unidos en la que de repente descubrieron que eh, había una serie de misiles en Cuba, misiles soviéticos apuntando a Estados Unidos y cómo gestionar esa crisis. Y se creó un gabinete en el que estaba Kennedy y se tomaron una serie de decisiones que eran bastante poco lógicas. Entonces, un grupo de psicólogos se pusieron a analizar por qué se, habría, se habían tomado esas decisiones. pero puedo lo contar algún día con detalle porque no me acuerdo. Mío, pues lo estaremos pendientes. <risa> ya casi de los últimos temas que quería tocar, ¿lo has tocado recientemente en el podcast? con mucha profundidad que es el tema de las finanzas personales uh -huh. yo recomiendo has hecho creo que dos o tres, tres. episodios recomiendo los, los tres aparte son muy ligeros son son ligeros el, el primero hace es una intro muy entendible muy para uh -huh. todo el mundo con muchas cosas lógicas pero muchas cosas lógicas que luego te das cuenta que muchas veces no aplicamos eh, pero más que entrar en finanzas personales finanzas básicas para emprendedores un poco juntando algo que has comentado tu experiencia como emprendedor qué cosas hay que tener en cuenta cuando vas a emprender a nivel de finanzas y cómo podemos mejorar nuestras finanzas para no acabar un proyecto de emprendimiento que pueda acabar mal y encima acabar arruinados y, y con muchos problemas personales por esto. Sí. Es, es, es un tema relativamente complicado porque se mezclan dos cosas. ¿no? Por un lado tus propias finanzas como emprendedor o como persona, tus finanzas personales, ¿no? y luego las propias finanzas dentro de la empresa o del proyecto que crees. ¿no? Eh, mi interés por las finanzas personales viene precisamente de una vivencia bastante desagradable en cuanto a decir, oye, me estoy quedando sin pasta. También de haber tomado decisiones estúpidas, y también lo cuento creo que en estos capítulos, de que por aquel entonces me estaba quedando sin pasta y lo único que conservaba era un coche de la leche que tenía, que me había comprado cuando ganaba pasta, y, y que me resistía a desprenderme de él, ¿no? Ese tipo de apegos estúpidos que tenemos a veces. Entonces. Eh, no sé, yo creo que, que ya de por sí aplicar cierto sentido, primero, creo que no nos forman para, para aproximarnos a las finanzas personales y eso es un error enorme. Creo que nadie nos enseña, se nos habla de ahorro y demás, pero nadie nos enseña ni cómo ahorrar, ni cuánto, ni, ni formas de hacerlo sin que te sea doloroso y complicado. Um, y creo que ya solo… Eh, otra cosa que me obsesiona a mí es cómo encontrar el 20% de cosas que te dan el 80% del resultado. ¿no? Y yo creo que con eso, con tres, cuatro cosas que al final es lo que cuento en el podcast, ¿no? básicamente, oye, aut automatiza tu ahorro de tal manera que da igual lo que pase, que todos los meses vas a ahorrar un poquito, lo que sea, lo que puedas. Intenta automatizarlo, intenta generar un colchón de 6 12 meses de, de, de, vida, de vida, que son cosas que todos hemos oído, pero que en el momento en el que las aplicas, tienes el 80% del objetivo conseguido. Otra cosa es que te quieras hacer rico, te quieras retirar, eso yo no sé, ojalá supiera, pero no, no sé. Pero lo que sí que ha aprendido es cómo tener cierta tranquilidad financiera a, par, a partir de una serie de técnicas que son muy sencillas y que son tremendamente de sentido común. Y es básicamente eso, es establecer un esquema en el que autom automatices tu ahorro y se te vaya guardando en un sitio donde lo tengas preparado y donde no tengas cuando menos pienses en ello mejor porque menos tentaciones tendrás de gastártelo es básicamente eso un poco más desgranado obviamente y creo que eso te prepara muy bien para una experiencia emprendedora en la que las cosas pueden ir mal y por lo menos sabes que tienes seis meses de colchón o doce meses de colchón después para para tirarte seis meses en el paro para encontrar un nuevo trabajo para lo que sea o para recuperarte emocionalmente o, o descansar no entonces eh, para mí esa es la parte más importante luego si nos metemos en la parte más uh, financiera de las empresas sobre todo de las startups la gestión de caja es tan fundamental y también nos explican tan mal cómo hacerlo suele ser un problema típico de la mayoría de las startups eh, gestión de caja y gestión de inversión eh, en la medida en la que puedas hacer eh, gastar lo menos posible, ser super lean hasta que tengas resultados e incluso hasta que puedas facturar y es que es lo mismo que en tus finanzas particulares. Tienes una capacidad limitada de, de contención del gasto en tu vida. Eh, también en las empresas. Entonces vas a tener que facturar y, y, y cuanto antes empieces, mejor. Y son tonterías y son súper obvias, pero muchas veces nos metemos en la rueda de de consumo en nuestra vida personal o de inversión en la, en la empresa, de creer, oye, esto tenemos que crecer, tenemos que explotar. Hay una persona que me, me encanta que es el fundador de Basecamp, um, que aparte de que habla de cosas, eh, eh, no me sale el nombre ahora mismo, es... Eh, bueno, me saldrá luego. Eh, fundador de Basecamp, aparte que habla de muchas cosas de libertad o flexibilidad a la hora de trabajar, trabajar, tienen unos horarios, eh, es una empresa enteramente remota, entonces tienen, permite una flexibilidad horaria absoluta. Eh, de lo otro que habla es, oye, nosotros con Basecamp somos una empresa que nunca ha requerido inversión externa y que nunca ha tenido la ambición de hacerse un gigante. Simplemente ha tenido la ambición de crecer, tener... Pues no sé si tiene 80 empleados, tiene empleados, tiene un negocio razonable y ya está. Y a veces es la importancia de lo suficiente. Sí. Y justo te iba a decir eso, y es que a veces, muchas veces es suficiente. Es decir, nos han. Por un lado nos han metido, pero también lo hemos querido comprar, el, el sueño de de repente hacer el gran gigante tecnológico. Y dices, hacer una empresa rentable y que funcione bien y donde la gente esté trabajando a gusto y tú disfrutes. Yo creo que es un sueño bonito. Y parece que si eso es tu sueño, es como que no estás soñando suficiente. ¿Por qué no? Al final somos nuestras contradicciones también, ¿no? Porque yo justo antes he dicho que una de las cosas que he aprendido de la Olacar era la, la capacidad de, de pensar a lo grande y de pensar en ser globales y expandirse rápidamente. Creo que lo más difícil probablemente en esta vida es saber dónde estamos y, y cuál es el equilibrio apropiado, cuál es lo suficiente en cada, en cada circunstancia. Y, y para cada uno de los casos, ¿no? Claro. Pues las situaciones personales de cada uno son, son distintas y lo que pues a lo mejor tú te gusta viajar y dices, pues si a mí me gusta mucho viajar, disfrutar determinados placeres de la vida, pues no puedo tener una ambición de montar una empresa global porque pueden chocar, o a lo mejor sí, pero, pero bueno, hay que analizarlo. Te quería hacer una pregunta de Juan Carlos Fernández de Tecnogados que, que estuvo en tu charla también en, con Javier Martín y, y de aquí la pregunta, ¿no? Que dice, ¿estás aplicando algún OKR para medir objetivos del podcast? Pues mira, sinceramente eh, no, ah. porque el podcast es uno de esos, eh, bueno, alguno hay ahora, ahora entrar en ello, pero es uno de esos objetivos, o sea, es uno de esos proyectos personales paralelos, siempre he tenido, siempre me ha dado por hacer cosas claro. en paralelo, ¿no? Eh, en el pasado hice una plataforma que te encontraba seguidores en Twitter y acabo teniendo mil seguidores en la cuenta de mi perro, eh, cosas así muy locas, ah, pero siempre por hobby. ¿no? Y, y nunca me planteo excesivos objetivos más allá de, de satisfacer una curiosidad. Eh, y normalmente la, la curiosidad esa es, oye, ¿soy capaz de hacer esto? Entonces, en el caso del podcast, me lo planteé con tres vertientes. Por un lado, me di cuenta de que gracias al trabajo, sobre todo en Blablacar, estaba generando una red de gente bastante interesante con la que me gustaría hablar más. Entonces, el podcast era una buena excusa o para conocer a otros o para hablar más con ellos. Por otro lado, de que eh, quería dedicar más tiempo a aprender cosas y el podcast era una buena forma de obligarme a mí mismo. Y además, dije... Además, me había vuelto yo personalmente adicto a los podcasts porque estaba viajando mucho entre Madrid y, y, y Hamburgo, entre España y Alemania, y tenía mucho tiempo en los aeropuertos. Entonces me había escuchado todos los podcasts posibles y dije: hombre, un podcast es una buena, es una buena opción. Y además. Aprendo cosas nuevas, aprendo a hablar con un micrófono, aprendo a editar audio, aprendo a, a estructurar contenidos. Entonces me lo planteé así. El único OKR que o el único objetivo, ni siquiera OKR, el único objetivo que me planteé, y no recuerdo la cifra, era publicar X capítulos el primer año. Para darle suficiente recorrido. Eh, hecho, creo que fueron 30, 30 más, más el capítulo cero que era la introducción 31, hasta hace unos pocos meses, y ahora me he tomado una tapa de descanso y probablemente lo retome después porque me lo estoy pasando muy bien. ¿Cuánto tiempo le dedicas al, al podcast? Porque, claro, esto suena. O sea, cuando lo escuchas, sobre todo los capítulos de 10-15 minutos. Si lo escuchas sin pensarlo, puede parecer que me siento aquí con el micro y tal. Pero claro, cuando escuchas con profundidad. ¿Tratas tantos temas y también estructurados, que digo, o, o eres un genio, que también no. tienes que ser un tío muy, muy brillante, <risa> pero huele a que haya una hora de horas? Para, para empezar importante. está todo leído. Eh, y lo primero que me costó mucho es leer sin que pareciera que estaba leyendo demasiado. Y, y luego sí que hay bastantes horas de preparación, de escritura, básicamente de preparación de los temas. ¿no? Sí es cierto que no son... Eh, o sea, no dedico siempre al mismo tiempo. Lo que procuro hacer o lo que hice en la primera temporada fue el verano anterior me, me pasé mucho tiempo leyendo, aprendiendo y preparando temas y luego ya es más terminar de las reformas y grabarlo semana a semana. Eh, lo que ahora estoy también intentando es dejar varios, bastantes capítulos grabados de antemano para no ir agobiado todas las semanas de tener que terminarlo. Pero vamos, al final resulta que le dedico las mañanas de los fines de semana para el disgusto de mi novia que, me, que es una santa y me soporta. <risa> Nada, pues te lo agradecemos, te lo agradecemos. decir ya penúltima pregunta, eh, nos decía, tecnología al día por Twitter. ¿Cómo ves el futuro de las startups fintech? Esto no sé si te pilla más de soslayo, pero... Me pilla lejísimos. Eh, y, y mira, que vi que te lo había preguntado por Twitter y le estuve dando vueltas ayer y no, no llegué a una, a una, a una respuesta muy, muy lógica. Intenté abstraerme un poco y pensar eh, cosas que hemos vivido en otros sectores. ¿no? Eh, Creo que hay cierto riesgo de comoditización de los bancos, que ya están bastante comoditizados, pero incluso hasta el, hasta el hecho de acabar convirtiéndose en. Esto a las telco no les va a gustar. A, a, a, a acabar convirtiéndose en lo mismo que es un proveedor de red, que es básicamente un facilitador necesario, pero que no tiene importancia por sí mismo, ¿no? Eh, y que se acaben construyendo un montón de servicios por encima de ellos. ¿Por qué creo eso? Porque creo que el principal valor añadido que han tenido históricamente los bancos ha sido la generación de confianza, y esto lo investigamos mucho en su día en BlaBlaCar. Y esa generación de confianza la, la, la, hemos, la estamos empezando a, a. No me gusta la palabra. a, disrum, a, a disrumpir eh, tecnológicamente. Ahora puedes generar confianza de otras maneras que no sea confiando en una gran institución, cuando además la confianza en esas grandes instituciones está muy mermada en muchas situaciones. ¿no? Entonces. Eh, no, honestamente no sé por dónde van a ir los tiros de las FinTech, pero sí sospecho que el sector financiero corre riesgo de sufrir esa transformación, es decir, cierta comoditización de las instituciones tradicionales que se convierten en infraestructura y construcción de muchos servicios que se apoyan sobre ellas para determinadas operaciones, pero que no necesariamente las necesitan. Eh, me declaro incapaz de entender si, si Bitcoin va a funcionar o no, hasta cierto punto me declaro casi incapaz de entender Bitcoin, <risa> eh, más o menos entiendo la tecnología que hay detrás, pero debo, debo ser muy idiota porque no termino de pillarlo y no sé si las criptomonedas son el futuro o no, sí creo que, sí me recuerda, y ya dejo de enrollarme, pero me recuerda también en cierta medida al, al hype que vivimos hace muchos años, muchos, muchos años en realidad, con, con el principio de la nube. Al principio, la nube, eh, el cloud computing, no se sabía para qué iba a funcionar. Yo recuerdo que, que estaba en las revistas, como era un friki, pues leía revistas de informática y de lo que más se hablaba era de... Eh, los PC tontos, que eran ordenadores que llevarías a todos lados, pero que no tenían nada dentro, una especie de Chrome, Chromebooks, pero, pero como que eso iba a ser la generalización, ¿no? Y la realidad de la nube no ha acabado en eso, no ha acabado en una cosa muy diferente. Entonces, yo sospecho que con las fintech, blockchain y criptomonedas va a pasar algo parecido. Estamos viendo los primeros pasos, algunos funcionarán, pero sospecho que vamos a aterrizar con las mismas tecnologías en usos relativamente diferentes, que ojalá supiera cuáles son, pero no lo sé. Pues ya para acabar y ligado con esto y teniendo en cuenta lo curioso que eres, ¿cuáles son las tecnologías que tú crees que van a marcar nuestros próximos cinco años, que ya bastante? ¿Y en qué te gustaría estar metido con lo que sabes ahora dentro de cinco años? Soy muy mal visionario, de verdad te lo digo. Y, y además eh... puedes, puedes fallar, para no te... mí me pasa lo mismo. Lo, lo que a ti te, no, te no, no, solo, no solo es que no vaya a acertar, es que me cuesta mucho decidirme, que es lo más grave. Eh... eh... Tecnologías, me llama mucho, mucho la atención el paso que estamos dando de realidad virtual a realidad aumentada. Me parece que, que, que tiene mucho sentido con todos los elementos que llamamos los móviles, las gafas inteligentes y creo que puede cambiar muchas, muchas cosas. No quiero entrar en, en escenarios típicos de inteligencia artificial y demás porque sí, probablemente va a cambiar mucho, pero pero bueno, ya lo sabemos, ¿no? Eh, prefiero enfocarme más en, en ese tipo de tecnologías que, que están ahí, que están ya casi aquí. Eh, la realidad aumentada... Hombre, con un iPhone ya empiezas a ver cosas bastante alucinantes, ¿no? Y, y creo que, que eso, si lo mezclas con la parte de wearables... O sea, por ejemplo, siempre he sido un fanboy de Apple, vaya por delante, pero, pero creo que Apple tiene ahí un, un nicho bastante interesante en la parte de wearables más... más, eh, más eh, realidad aumentada. Eh, ¿Dónde...? En cuanto a dónde me gustaría estar, no tengo ni la más remota idea y, y creo que eso siempre lo he dicho, que siempre he sido malísimo para planificar mi carrera. Ha sido más eh, perseguir el primer objeto brillante que viera pasar, la primera cosa que me llamara la atención, irme detrás, que, que planificarla. Eh, de momento acabo de aterrizar aquí y espero que esté estar bastante tiempo porque creo que es un reto muy bonito. Pues nada, Jaime, muchísimas gracias. La verdad que hemos dado, hablado de muchas cosas, muy, muy como en tu podcast, ¿no? De de... Se nota que eres eh, eso, una persona con muchas inquietudes. Muchísimas gracias por compartir. A ti, con nosotros. a ti. Eh, a... Espero que haya gustado. Seguro que sí. Gracias. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista con Jaime Rodríguez. Yo tenía tantas ganas de conocerle en persona después de escuchar su podcast que para mí ha sido una gozada compartir este ratito con él. Desde aquí le deseo mucho ánimo para seguir currándoselo tanto en Kaizen y muchos éxitos profesionales. También le doy las gracias por atenderme con tantísimo cariño y dedicarnos un buen rato de su tiempo, sobre todo ahora que está arrancando nueva etapa en Freemout con las complicaciones de agenda que eso conlleva. También muchísimas gracias a ti por acompañarnos hasta el final de este programa. Y si te ha gustado, regálanos un like o una bonita review desde el reproductor de podcast que estés utilizando. Recuerda que tienes las notas del podcast y nuestra newsletter en nuestra página web en punto digital y también que puedes descargarte tu guía gratuita para vender más en Instagram a través de la URL en punto digital barra Instagram. Acabo ya el episodio del día deseándote la mejor de las semanas, como siempre, y me despido con esta frase de Henry Ford, que parece que se adelantaba a lo que iba a ser para el futura competencia de los fabricantes asiáticos de coches, y en su momento decía «El competidor al que debes temer es el que nunca se preocupa por ti, pero está siempre mejorando su negocio».